la tabla del 5 se puede calcular de forma bastante sencilla con los dedos de las manos primero contamos hasta 5 1, 2, 3, 4, 5 entonces tenemos todos los dedos de la mano extendidos 6, 7, 8, 9, 10 entonces ponemos una decena en la mano izquierda ahora contamos otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos una decena y 5 unidades 15, 5 por 3, 15 1, 2, 3, 4, 5 vamos a contar otros 5 y ya tenemos 20 2 decenas, 0 unidades y así podemos ir contando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 5 por 8, 40. Y 5 por 9, 45. Y por último, 5 por 10, 50. 5 decenas.